Estamos ahorita en la parcela del señor Samuel Durán, beneficiario del proyecto Mosca de la Fruta, y como bien lo indicas, eh, realizando trabajos conjuntamente con el mismo beneficiario de Poda Sanitaria. La Poda Sanitaria Antenor es muy importante, está comprendido como una de las actividades dentro del control integrado de Mosca de la Fruta. La poda sanitaria nos permite de que las plantaciones estén llevadas en forma eh, correcta con la ventilación correspondiente, de tal manera de que el ambiente que se genere en una parcela de cítricos no sea favorable eh, para la mosca de la fruta. Lo que tratamos eh, de hacer con la poda sanitaria también es eliminar algunos hospederos, que no tienen importancia económica, digamos, dentro de la parcela del agricultor. No solo estamos trabajando ahorita en el distrito de Yanatile, también tenemos personal que está laborando en el distrito de Ocobamba, está también personal en el distrito de eh, Cochipata y también en el distrito de Camanti. Estamos realizando eh, en forma paralela actividades de poda sanitaria, Estamos realizando eh, también actividades de recojo y embolsado de frutos y también continuamos realizando el control etológico. En esta oportunidad, eh, de acuerdo a, digamos, a los MTD que nos emite semanalmente Senasa, también hacemos la priorización en cuanto a la aplicación del insecticida biológico. Si es pertinente o no la aplicación, eh, dependiendo de los resultados que nos da eh, SENASA. Aprovechar el medio para hacer un llamado a todos los beneficiarios, a todos los agricultores que se dedican al cultivo de frutales, que se dedican a cultivos que son hospederos de mosca de la fruta, hacer un llamado para que puedan continuar con todas las labores en lo que corresponde al control integrado de mosca de la fruta. Solo con su participación activa de ellos, vamos a poder este, eh, vencer a esta plaga que tiene ya muchos años acá en nuestra zona atacándonos. En primer lugar, saludar a todo su equipo que han venido acá a mi parcela a ayudarme con la poda. ...y a mí me parece muy bien eso... ...así se nos apoyarían, estaríamos bien... ...también nos preocuparíamos de nuestros cultivos... ...de nuestras plantas cítricos. ...y también el trabajo que me lo hacen... ...si vienen cada 15 días y me lo funigan... ...los, los compañeros que vienen a funigar... las moscas de fruta... ...ahora ha disminuido ya... ...bastante ya ha disminuido ya. ...ingeniero, también a mis vecinos... ...todos nos uh, pondremos de acuerdo... ...y todos que funigan, porque hay... Al lado de mi chacra también hay otras parcelas y que no, no se dedican a eso, lo dejan y aparecen nada, entonces está como botado, pero trabajan, pero no dicen nada. Acá los uh, técnicos nomás vienen, entonces entrando a la fuerza lo funigan, pero no es como lo normal que trabajamos así en vivo.